¿Qué tal muchachos? Para que cambie un metajuego debes de pasar una de las tres cosas desde mi punto de vista. Que ingresen cartas nuevas, que nerfeen las cartas más fuertes del metajuego o que bosteen aquellas cartas que no se están utilizando para nada. Y la tercera opción suele ser la menos usada de todas. Por esta razón el video de hoy tratará de ver cuáles serán las cartas menos usadas que podamos bostear para poder hacerlas más usables en este metajuego y antes de desarrollar este video, muchachos primero quería decirles que todas las modificaciones que yo vaya a hacer de las cartas que he seleccionado son totalmente mi opinión y puedo estar equivocado seguramente también puede ser que hay gente que esté de acuerdo con los cambios que yo quiera hacer como hay gente que no va a estar de acuerdo y es totalmente respetable sería genial que si en caso no estén de acuerdo podrían dejarlo en los comentarios e inclusive poder ustedes mismos hacer sus propuestas de cuáles serían los cambios más óptimos que le harían a esta carta Que vamos a mencionar en este video y bien, aquí tenemos la primera carta que no se está usando para nada Y que creo que deberían cambiar sus stats Debería seguir manteniendo su coste y debería cambiar a 5 de poder Por supuesto que aquí estoy bromeando Ahora sí, nos ponemos serios Y aquí muchachos, nuestra primera carta va a ser Electra Me emociona un poco hablar de Electra porque esta es una carta que me evoca muchas nostalgias Yo jugaba Electra cuando recién comencé a jugar este juego Y en la serie 1 es donde más se puede destacar Electra Lamentablemente cuando ya estamos en serie 2 o serie 3 Electra la verdad baja bastante su rendimiento Y ya no se está utilizando casi nada E inclusive ya desaparece Y yo recuerdo que hubo una tendencia Más o menos como el mes pasado De que había mazos por ahí que trataron de utilizar Electra Pero lamentablemente fue un chispazo Nada más de un momento Porque la verdad ahora Electra no se ve nada Nada en el metajuego Yo creo que una forma de poder bostear Electra que se mantenga equilibrada la carta Sería poder subirle su poder a 2 O sea que sea 1-2 Y que su habilidad en vez de que sea una destrucción aleatoria de una carta de coste 1 sea a elección o sea en este caso de cuando tú lanzas electra en la ubicación donde hay cartas enemigas de coste 1 tú puedas escoger cuál de esas cartas te gustaría destruir y así me parece que sería más viable poder jugar electra sobre todo por ahí ahora que hay mazos de tanos por ejemplo y a veces utilizan varias gemitas en una misma ubicación entonces de repente tú quieres destruir las gemas del destino más valiosas podría ser la gema del alma o podría ser también la gema de poder entonces ahí es donde Electra de repente podría enfocarse ¿no? y de paso que te, además que va a tener dos de poder, ¿no? que digamos que no está mal para una carta de coste 1, va a poder seleccionar justamente la carta de coste 1 enemiga que desee eliminar y así creo que Electra podría ser viable en ciertos mazos para ser jugada. Y aquí muchachos nos vamos con Ángel Una carta que está hecha para mazos de destrucción Pero sucede que esta cartita No se está jugando nada, yo la vi Por ahí en la serie 1, serie 2 cuando Estaba hace mucho tiempo en ese entonces Pero ahora no se ve nada a partir De la serie 3 en adelante, ese metajuego La verdad no es para Ángel por estos Momentos, pero creo que habría una Manera tal vez de poder hacerlo algo viable En estos mazos de destrucción, de repente Dentro de la habilidad que ya tiene Ángel Cuando tú destruyes una carta Ángel baja del mazo, ¿no? Si ...se encuentra dentro de tu mazo... ...baja del mazo directamente a la ubicación... ...donde ha sido destruida esta carta... ...y se bostería con más 2 de poder... ...haciendo de repente que así tengo un poco más... ...de presencia de mesa Ángel... ...y puede hacer de que sea más viable también utilizarla... ...y acá también hay que tener en cuenta algo... ...no siempre vas a poder activar la habilidad de Ángel... ...porque muchas veces también la puedes tener en la mano... ...la puedes haber robado... ...y pues ya no va... ...por más que se destruye una carta... ...pues Ángel ya no va a bajar de ningún lado... ...porque ya no está en el mazo... ...entonces digamos que cuando la juegues sin esa condición, pues simplemente va a seguir siendo un 1-2, pero cuando actives la condición, que justamente está dentro del mazo y destruyes una carta, pues sale bosteada con más 2 de poder adicional. Esto creo que podría ser, como les digo, que Ángel pueda llegar a ser viable en el mazo con el riesgo que conlleva activar también Estabilidad. En Baku también me ha parecido una carta muy interesante, pero a la vez media troll también, porque justo he visto que hay gente que la ha tratado de utilizar incluso en mazos de cerebro 2, que es donde más creo que en Baku es donde se puede adaptar mejor, incluso lo he visto en mazos de Thanos, en algunos otros mazos también que por ahí a veces eh, los que no llegan a robar en Baku, en Baku salta a alguna ubicación aleatoria, pero pasa muchas veces que en Baku salta a una ubicación aleatoria donde ya estabas ganando y ya no necesitabas tenerlo ahí en Baku, pero al en le gusta trolear también a veces, entonces digamos que la habilidad que tiene tiene cierto grado de riesgo, no es difícil a veces mantener en control esa situación donde quieres justamente que en Baku salte en algún lugar y lo va a hacer, entonces acá yo creo que como tiene riesgo la habilidad de en eh, hay cierta probabilidad digamos de que pueda salir bien como pueda salir mal creo que yo que la recompensa de que, que salte a un lugar cuando estaba dentro del mazo es que también se pueda postear con más 2 de poder o sea si salta salta con, como 1-4 y no salta como 1-2 y si lo robas en baku antes pues simplemente lo vas a jugar como un 1-2 así tendrías más incentivo también de poder llevar en baku en alguno de tus mazos obviamente ya en cerebro no funcionaría pero seguramente te gustaría poder llevarlo en algunos otros mazos donde sabes de que muchas veces como te quedas con generalmente que tres cartas en el mazo, una de ellas puede ser en Baku y ya tienes un 1-4 que adicionalmente puede saltar una ubicación y tal vez ahí con ese poder puede hacer la diferencia también y aquí muchachos ahora continuamos con Adam Warlock, que esta es una carta también que me encanta bastante, tiene un muy buen concepto también y que justamente da esta mecánica de robo de cartas, pero es una condición un tanto difícil también en turnos tempranos más que todo, Adam Warlock he visto que se está utilizando en mazos por ejemplo como en mazos de Galactus o como mazos también de Mister Negative debido a la naturaleza de los stats que tiene Adam Warlock Por tener cero de poder justamente Pero eso es, lo, es la limitante De Adam Warlock, el hecho de que tenga cero de poder En este caso necesitaría jugar Una muy buena carta de coste 1 Y que el oponente no juegue nada tampoco en esa ubicación Para que luego en turno 2 juegues a Adam Warlock Ahí en esa ubicación donde estás ganando Y puedas ir robando al menos una o dos cartas Por ahí tal vez Pero eh, generalmente esta condición es bien difícil Que se cumpla, se hace muy complicado Entonces creo yo que para que se haga Un poquito más viable de repente jugar Adam Warlock sería tal vez al menos como un inicio poder ponerle aumentarle su poder en uno que sea un 2-1 en lugar de que sea un 2-0 y de repente por ahí eh, podrías asegurar al menos un robo de carta cuando juegues a Adam Warlock en alguna ubicación en turno 2 porque como ustedes saben en turno 2 todavía pues muchas veces quedan dos ubicaciones libres y puedes jugar ahí en una de esas ubicaciones y de repente puedas al menos ganar en ese momento y comenzar al menos a robar tu primera cartita y ahí ya le sacaste algo de provecho al efecto de Adam Warlock y incluso en el mejor de los casos Si el oponente no juega ninguna carta Puedes también incluso por ahí Estar este, ganando la, Seguir ganando la ubicación y, y robar más cartas Pero creo que con un 2-1 Ya estás asegurando al menos Una cartita con Adam Warlock Y ahí ya podría ser más viable Poder utilizarlo No solamente en estos mazos de Galactus O Mr. Negative Sino poder incluirlo en más mazos Donde de repente te pueda ayudar Gracias al robo de carta que tiene Adam Warlock De repente te puede ayudar A hacer algunos combos O algunas otras cosas más también Con el mazo que tengas Y ahora muchachos Vamos con medusa una carta también que lamentablemente en este metajuego no se ve nada pero sí se veía bastante cuando comenzamos recién a jugar incluso todos los nuevos jugadores esta carta va a ser una de sus cartas favoritas en realidad por él los buenos stats que tiene y también el efecto que puede dar al momento de que la lanza según una ubicación del centro pero qué es lo que sucede justamente hay un problema ahí que hace que medusa no sea factible utilizarla actualmente en el metajuego creo yo que una forma de poder hacerla factible de repente es que la suban a 2-3, o sea le suban un punto más de poder, sea un 2-3, y igual cuando tú la lanzas al centro, pues se active y aumente más 2 de poder, siendo en total una 2-5, de esta manera ya la puedes poner al nivel al nivel de Lizar y a la vez poder hacerla jugable también en mazos de cerebro 5, lo cual digamos, haría que Medusa de repente por ahí cree un incentivo para poder jugarla un poquito más, y quién sabe, tal vez revivir una carta que no se usaba nada, a de repente que pueda ser una carta que se utilice un poco más frecuente, ahora tal vez me pueden decir pero tío, 2-5 es bastante fuerte, ¿no lo crees? Sobre todo que no va a tener el efecto de Lizard que pues si juegas 4 cartas en esa Ubicación Lizard al menos iba a menos 3 Pero Medusa no va a perder eso Claro que tienes razón pero también hay muchas Ubicaciones debido a la gran cantidad De ubicaciones que hay mejor dicho Muchas veces en la ubicación del centro te va a salir Puede salirte una ubicación por ejemplo donde No te permita jugar o donde De repente se puedan destruir cartas O tal vez también ubicaciones donde te puedan quitar Poder ¿no? menos 1, menos 2, menos 3 Y tú sabes que estás forzado de todas maneras A jugar Medusa ahí para poder ganar a algún tipo de bonificación en esa ubicación, así que no siempre va a haber, va a ser, vas a ser recompensado cuando estés jugando con medusa, digamos, en eh, justamente en la ubicación del centro. Okoye también es una carta que no se está utilizando casi nada. Le he visto que la han intentado usar en algún momento por ahí, pero la verdad, no hay mucho incentivo para poder utilizar Okoye. Yo creo que la primera medida que se podría tomar a Okoye es que le suban un puntito más de poder. Un 2-3 de repente ya podría resultar un poquito más atractivo de jugarla. Y si no funciona funciona esto, como segunda opción podría seguir siendo una 2 2 pero que en este caso su efecto de revelarse en lugar de otorgar más uno de poder a cada carta en el mazo, otorgue más 2 de poder. Yo aquí a Gambit le subiría también más uno de poder para que queden 3-2. Rogue, muchachos, es una gran carta también que tiene un gran efecto, el problema es que tiene un poder muy bajo y que solamente sirve para utilizarla generalmente en mazos de Mister Negative, ¿no? Porque ahí se le puede sacar más provecho, pero debido al bajo poder, yo no la veo casi en el metajuego a Rogue, la verdad, y eso que hay bastantes este digamos ahí cartas continuas que el oponente te puede lanzar o sea hay un metajuego donde hay muchos continuos también por ahí donde Rose le podría sacar provecho creo yo para que Rose pueda ser aceptada en muchos más mazos tal vez podría ser una 3-3 y creo que ahí tal vez así como lo es en Can 3-4-4 por ejemplo yo creo que ahí Rose se podría utilizar de una manera más frecuente y ahora muchachos continuamos con Nakia que es una carta también bastante olvidada en este metajuego Nakia tiene unos stats que no están muy mal y tiene también un efecto que no está muy mal, el problema es la ejecución del efecto en sí que hace que sea complicado que tú justamente la carta que quieres que Nakia bostee sea difícil porque necesitas cumplir la condición de que estas cartas o alguna de ellas que tú quieras que bostee esté a tu lado izquierdo y no siempre va a pasar eso y va a ser muy difícil que Nakia lo pueda bostear, entonces ¿qué va a suceder acá, yo creo que como primera opción lo que se podría hacer es subir a Nakia a 3-3 para ver si eso de repente estimula que la gente lo pueda utilizar un poquito más con el riesgo de que no siempre va a poder eh, bostear la carta que quiere y lo otro sería de que la vuelvan a dejar en 3-2 se mantenga su estado original pero su habilidad sea que otorgue más 2 de poder a las cartas eh, de forma aleatoria no de las que están en la mano de forma aleatoria otorgue más 2 de poder a dos cartas de forma aleatoria en tu mano luego tenemos al putnisher yo lo subiría a un 3-3 para ver si de repente eso la puede hacer usable en el metajuego el Capitán América también es otra carta muy olvidada también a pesar de que tiene un efecto bueno. Yo al menos la dejaría en 3-4 para ver si eso de repente estimula que se puede utilizar. Acuérdate que si pones tres cartas eh, tuyas ¿no? en una ubicación y lo pones el Capitán América. Si fuese un 3-4 se volvería prácticamente un máximo. ¿no? Pero se tiene que cumplir esta condición que tengas que poner muchas cartitas en esa ubicación. Recuerda que no siempre va a ser bueno que tú pongas o que tú llenes la ubicación de cartas. Porque eso también de repente te puede penalizar por ahí con alguna carta que tenga el oponente. Así que no siempre es bueno llenar y por eso es que también va el riesgo del Capitán América de tener que llenar toda la ubicación ahí para que pueda tener el máximo rendimiento. Kimping es una carta bastante interesante. Los stats están buenísimos de Kimping. Es un 3-4. O sea, es lo mismo que un Cíclope, por ejemplo, ahí. No le, no le tengo que quitar ni poner nada al tema de los stats de Kimping, pero sí observaría el tema de la habilidad. Porque acá Kimping por ejemplo lo han intentado utilizar. El problema es que al poner la habilidad en el turno 6, solamente hace de que sea eh, muy poco flexible y muy predecible también de poder esquivar digamos o poder evitar de que Ping te vaya a destruir tus cartas en este caso yo lo sugeriría de que una forma de poder mejorar digamos a Ping es que el efecto una vez que lo lances a Ping y lo juegues eh, al siguiente turno active justamente el modo destrucción si es que una carta se mueve en esa ubicación donde está Ping por ejemplo si tú lanzas a Ping en turno 3 pues en turno 4 Ping estaría activando eh, justamente eh, su modo de poder y así si tú eh, desvías o mueves una carta a la ubicación donde se encuentra kingpin kingpin la destruye pero en ese turno siguiente después ya no solamente en ese turno siguiente lo cual haría que kingpin pueda sinergiar con algunas cartas por ejemplo ahí podría sinergiar con polaris muy bien no como una forma digamos de poder trasladar algunas cartitas pequeñas o una carta pequeña y que kingpin la pueda destruir en ese momento digamos que tengas un sans enemigo y en ese momento pones a kingpin el turno 4 pones a Polaris mueves a sans por ahí y lo lo destruyes con kingpin y ahí ya le sacaste más valor a la carta y creo que de esa manera kingpin podría llegar a ser más usado en el metajuego aquí a saber tú también veo que tiene muy buenos stats en ese lado no tengo nada que quitar ni agregar pero aquí lo que haría en su habilidad sería aumentarle de que cada vez de que es destruida esta carta además de que se está ya en cero de coste pues aumentaría más uno de poder así de repente se podría hacer un poquito más interesante para poder jugar esta cartita claro está que en los mazos de destrucción y aquí muchachos seguimos con black cat qué pasa había gente que me dijo si es que black cat necesitaba bosteo y yo la verdad en lo personal opino de que no necesita bosteo black cat, black cat está bien así como está, es un 3-7 son stats bastante buenos como si fuese un máximos y está hecha justamente black cat para mazo de descarte específicamente, no está hecho para otra cosa, solamente para que funcione con mazo de descarte y generalmente con gela ¿no? para que gela después la pueda traer a la vida nuevamente en el, dentro de alguna ubicación eh, y son cartas que tienen tienen un propósito muy específico por esa razón es que creo que la habilidad que tiene Hat, eh, Black Cat con los stats que tiene está bastante bueno acá y aquí ahora vamos con Super scroll esta carta muchachos de coste 4 con 2 de poder una carta de serie 5 que ahora ya bajó a serie 4 y probablemente ya el siguiente mes creo que va a estar en serie 3 esta es una carta también que yo al comienzo pensaba que era una carta maravillosa porque justamente estábamos en un metajuego donde se estaban utilizando bastantes continuos no tanto el mazo continuo de Spectrum como el mazo también donde se utilizaban Dinos y por Ahí pues el Super Scroll podía Digamos tener eh, una, un gran beneficio También ahí, pero ahora el metajuego Es tan diverso y se usan tantas cartas Con efectos continuos tan distintos Que digamos que Super Scroll acá no es tan viable Por el coste que tiene, creo yo Que en primera instancia lo que podrían hacer con Super Scroll Es subirle su poder a 4 ¿no? Un 4-4 digamos que ya lo hace un poco Más atractivo de jugar con un poquito más peso También si en caso No llega a tener pues eh, algunos Continuos buenos que absorber, al menos ya tienes Algo de poder decente para poder lanzar a red School, a, a super scroll perdón y lo otro es que también sería interesante si no si en caso esa opción no funcionase podrían hacerlo un 2, 3 para que de repente lo puedas lanzar en último turno como un factor sorpresa y sin que el enemigo lo sepa pues le terminas copiando todos los efectos ahí y de repente con eso super scroll puede ganar una digamos un poder decente como para que puedas ganar esa ubicación donde estás lanzando super scroll ahí y aquí tenemos otra carta bastante F también en serie 5 que ahora ya está en serie 4 muchachos que Shadow King, esta carta también me parecía Interesante al inicio, incluso yo al comienzo Erróneamente pensaba que esta carta Su efecto era con todas las ubicaciones ¿no? Que era de una forma masiva el efecto Pero solamente funcionaba para la ubicación Donde estaba jugando Shadow King esto hace, la verdad, de que sea mucho más eficiente lanzar un Shang-Chi que lanzar un Shadow King, la verdad. O sea, prefiero yo eliminar la carta con un poder alto antes de utilizar a Shadow King para bajarle, por ejemplo, no sé. Si le quieres disminuir a su poder base a un Dino de repente, que creo que se puede hacer eso. No, prefiero mejor usar un Shang-Chi, elimino al Dino directamente y otras cartas más que tengan mucho poder. Que es verdad que Shadow King por ahí se puede utilizar, digamos, contra mazos como Cerebro, contra Patriot seguramente, que por ahí les quita el efecto. Y les disminuye su, o sea, lo pone a su poder base, pero al ser una sola ubicación no lo veo tan eh, bonito, la verdad. En este, y encima es revelarse, o sea, lo hace más complicado porque tienes que estar jugando sin prioridad en turno 6 para que realmente pueda hacer valer su efecto Shadow King. Algo parecido como hace Valkyria, necesita que no tenga prioridad para poder funcionar. Lo mismo que Shang-Chi también. Cuando te van a jugar una carta alta en el turno final, con Shang-Chi te conviene no tener prioridad para que salga primero el oponente, debele su carta y después tú recién develes Shang-Chi mismo pasa con shadow king y creo que esta carta para que pueda llegar a ser algo útil o de repente un poco atractiva ante los ojos de la gente competitiva en este metajuego es que de repente se tenga que lanzar en el centro y a los a los lados de las ubicaciones haga este efecto justamente que tiene acá no el poder de todas las cartas en las ubicaciones adyacentes se restablece a su poder básico original de repente puede ser un primer paso para que shadow king pueda llegar a ser un poquito más usado aquí luego tenemos aquí a cristal también que tiene un gran efecto pero creo que lo que le falta es un ajuste en su poder Yo creo que la dejaría como una White Queen acá en un 4-6 Y de repente por ahí tal vez se puede utilizar un poquito más cristal Para todos los nuevos jugadores Jessica Jones es una de las mejores cartas Esta la vas a jugar prácticamente en todos los mazos Tanto en serie 1 serie 2 En serie 3 la verdad Jessica Jones ya pierde relevancia, pierde fuerza No te conviene no poder jugar justamente en una ubicación Generalmente la vas a querer jugar y ahí es donde el efecto de Jessica Jones se restringe demasiado Muchas veces por ahí he visto que se comba con Tormenta ¿no? Tormenta en turno 3, Jessica Jones en turno 4 en la ubicación de Tormenta y ya como la vas a, ya la vas a dejar ahí generalmente es donde se va a buster más 4 de poder, pero ya es muy rara vez ver ese combo con Jessica Jones, la verdad que no le he visto casi nada presente en el metajuego ahora y estaba pensando en una forma donde tal vez se le podría eh, postear, o sea se le podría buffar de una forma interesante tal vez, donde no, no tan solo siempre sea subirle el poder un poco, ponte, lo que yo estaba pensando acá muchachos era subirle de 4 a 6 de poder, pero la habilidad en este caso es, si no juegas una carta aquí el próximo turno le da más uno o más dos de poder a las cartas de coste 3 o 4 que estén ya jugadas justamente en las demás ubicaciones, e inclusive en la misma ubicación también donde se encuentra Jessica Jones, Rescue también es una carta que la veo bastante buena, solamente que el tema es que no se está jugando en el metajuego, cómo se hace una forma de poder incentivarla, solamente haciendo un cambio nada más con la habilidad con los stats es una cosa de distribución, solamente creo yo que la podrían dejar en un 4. 6 para que esté al nivel de una White Queen y que al revelarse, si juegas una carta aquí el próximo turno obtiene más 3 de poder y aquí el Strong Guy muchachos tiene un efecto Que no siempre se va a cumplir O sea no siempre vas a tener la mano vacía Y eso siempre va a ser un riesgo entonces debería haber Una buena recompensa por eso Creo que los stats que tiene ahorita el Strong Guy Como que, como generalmente no siempre Se va a cumplir este efecto de la mano vacía Creo que debería tener más poder en este caso Y debería haber también una redistribución De digamos de lo que te ofrece la habilidad Con el poder que tiene ahí Entonces lo que podría hacer es que Strong Guy Podría ser un 4-7 Y que el efecto continuo si tu mano estaba que gane más 4 de poder, siendo en total un 411. Como les digo, vas a tener que forzarte bastante para poder quedarte sin prácticamente sin cartas en la mano para que Strong Guy pueda llegar a 411. Generalmente lo vas a tener que jugar obviamente en mazo de descarte y específicamente usar Modo Kai para que Strong Guy lo pueda sacar con buen poder. Creo que ahí podría ser más usable Strong Guy y sería genial poder verlo más eh, frecuente en el metajuego, sobre todo porque impulsaría estos mazos de descarte. Y aquí tenemos a Omega Red, que es una carta también que tiene un efecto bastante poderoso pero lamentablemente no se está utilizando yo lo que haría de primera opción ahorita sería poder subirle en uno más su poder o sea dejarle en un 4-6 y ver cómo va la cosa ahí con crossbones estaba pensando en algo mucho más especial en este caso yo puedo dejar sus stats así tal cual con crossbones y su habilidad también pero lo que yo añadiría aquí es que si tú llegases a lanzarlo a crossbones o sea en este caso llegas a, a activar su habilidad además te puede robar una carta aleatoria del mazo este efecto adicional incluso podría ser como un efecto de revelarse o bien podría ser dentro de la habilidad única que tiene aquí Crossbones. Y aquí muchachos, ahora continuamos con White Tiger, una carta que seguro ustedes le tienen muchos recuerdos bonitos porque pues esta cartita se juega generalmente o se jugaba en la serie 2 con algunos masitos de revelarse, ¿verdad? Con varias cartitas de revelarse. Estaba Odin por ahí, estaba Jubil, estaba Infinite y estaba White Tiger por ahí acompañando a la orquesta también y era muy genial poder verla jugar. Eh, incluso en serie 3 por ahí se con Wong me acuerdo al inicio también del juego por ahí y era interesante poder verla pero ya prácticamente se dejó de jugar White Tiger en la serie 3 en este metajuego no se ve y por ahí de repente con Mr. Negative se trató de utilizar White Tiger también pero mil veces vas a preferir utilizar un, un Iron Man en lugar de una White Tiger creo yo que una forma de poder hacer atractiva a esta White Tiger sería obviamente no mover el tema de los stats sino más bien el poder del tigre no agrega un tigre con 9 de poder a otra ubicación creo que si se puede hacer ese ajuste de repente sea un poco más interesante poder jugar White Tiger. Y aquí tenemos también otra carta, muchachos, que casi no se juega nada en el metajuego. Por ahí la han querido hacer eh, funcionar justamente con mazos de Dino y Collector, pero la verdad esta carta por alguna razón no llama la atención para poder ser jugada, no la hace atractiva. Yo creo que acá de repente un primer paso para ver si Nick Fury por ahí puede responder a la atención de la gente podría ser que le suban su poder a 8, no un 5 8. De repente ya podría sonar un poquito más atractivo para que Nick Fury pueda ser jugado. Y aquí, muchachos, voy a hablarles de una carta también que es de las más interesantes que tiene este juego. Y que Lamentablemente tiene muy poquita popularidad Que es Black Bolt Esta carta también que es una carta que debería estar hecha Para mazos de descarte A pesar de que tiene muy buenos stats No se juega y es porque creo yo que hay una Contradicción entre la habilidad Y el coste de Black Bolt Sucede que aquí Black Bolt dice Tu oponente tiene que descartar la carta de menor coste De su mano, díganme ustedes Si en generalmente en el turno final el oponente Va a tener alguna carta no Parece entonces una carta de coste bajo Que hubiese necesitado para ganar como condición de victoria Victoria. generalmente no es así generalmente el oponente va a utilizar una carta de coste alto una carta de coste 5 coste 6 seguramente y black ball ahí no va a servir de nada justamente lanzándola en turno 5 por esa razón es que creo que black ball tiene demasiado coste para la habilidad justamente que despliega y yo creo que para que sea realmente coherente la habilidad de black ball con relación a su coste debería ser así tu oponente tiene que descartar la carta de mayor costo de su mano así podría ser digamos que black ball sea más rentable de jugar en en turno 5 porque tal vez eh, le puedes descartar una carta de coste 6 o de coste 5 al oponente que realmente te iba a jugar en turno final y así puedes desbaratar una muy buena estrategia y con eso Black Ball ahí podría ser el MVP digamos se podría decir de la partida y recuerda que este efecto no siempre va a salir bien a veces el oponente todavía no robó la carta que necesita y tú tal vez descartas otra carta alta por ahí o otra carta de coste 4 coste 5 que realmente el oponente tampoco necesitaba así que ahí también siempre hay su riesgos de que tal vez no te salga bien la jugada puede ser que el oponente tenga tres cartas de coste 6 también de las cuales una es la que necesita realmente para ganar y pues black ball le puede descartar otra de coste 6 que realmente no necesitaba así que esta habilidad también para que triggeré perfecto para ti también siempre va a tener sus riesgos no siempre va a suceder y creo yo que sería mucho más balanceado como les de, como les decía justamente de que descarte la mayor eh, la carta de mayor coste en lugar de que sea la carta de menor coste segunda opción de bosteo tal vez con black ball acá que estoy viendo muy muchachos, es que si quieren darle coherencia con la habilidad actual que tiene Black Ball sería bajarle el coste, en este caso le pueden poner un 3-4 o le pueden poner un 2-3 y así tal vez Black Ball, si tú lo lanzas en turno 2 o en turno 3, ahí tal vez le puedas descartar algo de mayor, ¿no? O sea, pueda tener mayor valor digamos el descarte que pueda hacer Black Ball con una carta de menor costo de la mano del oponente, ahí tal vez si sí le puedas descartar algo que el oponente si sí hubiese necesitado lanzar en turno 4 o turno 3 de repente y con eso ya tendrías digamos cierta ventaja ahí al momento de jugar a Black Bolt. El bosteo que le han dado a Spider-Woman de más uno de poder muchachos estaba antes 5-7. Ahora la dejaron 5-8. Pero aún así no se está notando la verdad de que haya impactado tanto en el metajuego. Se, se ha visto por ahí Spider-Woman. Incluso hasta yo le he tratado de jugar en algunos mazos. Pero muchas veces no ayuda la verdad. No me sigue siendo rentable jugar Spider-Woman ni en turno 5 ni en turno 6 incluso. Entonces ¿qué es lo que pasa? Creo yo que acá podría haber una modificación a ver yo haría lo siguiente al menos en mi opinión yo la dejaría en 5 5 y lo que haría es que su habilidad otorgue menos 2 de poder a todas las cartas del oponente en esta ubicación spectrum era una carta muy jugada también incluso dentro del metajuego de la serie 3 pero ya conforme fueron saliendo nuevas cartas spectrum ya se quedó bastante relegada y la verdad casi no se juega inclusive se jugaba en mazos de Thanos también pero la sacaron totalmente spectrum ya del juego o sea mejor dicho del metajuego y ya no se está viendo casi nada creo yo que de repente si puede llegar a ser atractiva nuevamente, es que tal vez el poder se lo incrementen un poco, de repente un 6-6, un 6-7 y por ahí tal vez Spectrum se pueda volver a utilizar nuevamente con más fuerza en mazos de continuo. Heimdall muchachos, es una carta de movimiento bastante bonita también y tiene muy buenos stats y en realidad es una carta que se usa muy poquito he visto incluso que en el metajuego actual se están utilizando mazos de movimiento híbridos, donde pues no va Heimdall, va generalmente otras cartas por ahí como el Iron Fist, como bull como Doctor Strange, pero Heimdall la verdad no lo usan, porque Heimdall es muy predecible, hace que la estrategia de movimiento sea muy predecible en turno 6 entonces aquí si de repente quisieran volver a darle vida a Heimdall y una forma de poder fortalecerlo en el metajuego y traer de repente la vida a los mazos de movimiento puro, que a mucha gente le gusta jugar eso, sería de que el efecto de Heimdall sea así, mueve tus otras cartas a una ubicación, o a la izquierda o a la derecha, o sea, tú puedes escoger ahí, te saldrá una flechita seguramente cuando lo lanzas a Heimdall y tú ya pondrás izquierda o derecha y según eso de repente ahí Heimdall mueve el grupo de cartas en el turno que justamente lo está jugando y finalmente, Orca, muchachos, que es una carta que tiene el mismo efecto que en amor, ¿no? Que necesita justamente no estar jugando ninguna carta en esa ubicación para que se bostee. Creo yo que si una forma de poder hacerla fuerte a Orca, recuerden que Orca por el stat que tiene, está sujeto así o así a que un Shang-Chi la el elimine totalmente y pierdas en esa ubicación por haberla dejado solita a Orca ahí. Entonces creo yo que una forma de repente de que te recompensen por haber tenido esta ubicación solita tal vez, porque a veces sucede que tu Orca la puedes lanzar antes de turno 6, bien o puedes llegar a tener un turno 7 si ¿sí o no con gracias a magic entonces digamos que orca lo que podrías hacer acá es que su efecto en vez de continuo sea revelarse no y así seas recompensado por haber dejado sola una ubicación, incluso con el riesgo de que te puedan tirar un Green Goblin o de que una Viper te pueda estar tirando alguna otra carta de su ubicación sola, pero digamos que si mantuviste su ubicación sola por un tiempo, no se sé, lanzaste Wave en turno 3 y en turno 4 lanzaste Orca, que tenga un efecto de revelarse y que ya se quede con eso más 5 de poder, simplemente sin que te haya que estar cambiando si es que le ponen alguna carta en esa ubicación donde se encontraba Orca, así que creo que ahí la podrían hacer más jugable a esta cartita que en algún momento era de serie 4 y ahora de serie 3. Como les estaba comentando muchachos, dentro de mi punto de vista habían tres formas para poder justamente lograr un metajuego más diverso o para poder cambiar un metajuego ¿no? en este caso la primera forma del ingreso de cartas nuevas, generalmente eh, no va a haber un cambio en ese momento en el metajuego porque las cartas nuevas ingresan estando en serie 5 y como ustedes saben es bien difícil estar gastando tokens para poder comprar estas cartas y no a todo el mundo le, abriendo cofres le va a salir tampoco esas cartas, entonces digamos que ahí esas cartas impactan muy poquito en el metajuego en ese momento y tienen que pasar todavía un par de meses para que se hagan de uso popular estas cartitas de ahí que están recién ingresando al juego la otra opción que es el nerfeo de cartas no siempre funciona y hemos visto cómo ha pasado con lo de shuri muchachos ahí el equipo de desarrollo al final terminó bosteando a red school en lugar de nerfearlo no y ahora shuri eh, pues es el mazo meta que está sobre Thanos encima y mucha gente lo está jugando y se está viendo shuri por todos lados hasta en la sopa y la tercera opción muchachos que es el bosteo de cartas es la menos explorada por el equipo de desarrollo y que incluso cuando lo hacen aciertan, o sea con Wolverine por ejemplo le bostearon a Wolverine y Wolverine nadie se queja, Wolverine está que se juega bastante mazos de Galactus o mazos de destrucción y no hay ninguna queja al respecto y así como Wolverine también han bosteado otras cartas también antiguas que no se utilizaban y la gente las ha recibido bastante bien los bosteos, no en todas ha funcionado de que se vuelvan meta pero digamos que sí eh, de alguna forma se ha visto por ahí o han intentado poder introducirlas al metajuego. Creo yo que los bosteos de cartas con ellos tienen todas estas cartas acá y hay muchas cartas que no se están utilizando. O sea, yo digo, ¿no? si tú le pagas a diseñadores, artistas, todo para que diseñen una carta y creen y la programen y todo, ¿por qué dejarla ahí botada no? Eh, que de repente nunca se va a utilizar? O sea, ¿por qué solamente decir, ah no, que esta carta solamente sirva para serie 1, serie 2 y de ahí ya su ciclo de vida terminó? ¿Por qué no hacer que esta carta se pueda utilizar digamos, también en el metajuego y Puede ser algo entretenido de ver, incluso en los mismos torneos, ¿no? En arquetipos interesantes. Creo yo que ahí el equipo de desarrollo tiene una gran tarea, pero también de repente nosotros podríamos contribuir con algunas ideas donde tal vez ellos puedan ver oportunidades donde sí, efectivamente, esta carta sí la podrían mejorar, porque podría ser que sea de que siga manteniéndose equilibrado con el bosteo que le hacen y aún así, digamos, de que algunos mazos de ciertos arquetipos incluso sean más relevantes, ¿no? De repente el mazo de descarte, gracias al bosteo de Strong Guy, el mazo de descarte se vuelve más relevante. Levante o subiéndole esos dos puntitos de poder Spectrum hace que el mazo de continuos de repente vuelva a la vida y se vuelvan a ver algunas otras cositas por ahí, entonces este bosteo de cartas incluso veo que es mucho más importante porque tienen todo ese contenido ya de cartas que no se están utilizando y que pueden al volver a la vida esas cartas pueden hacer que haya pues una variedad del metajuego muy buena. Es por esta razón que he hecho este video, es como una forma de aportar un granito de arena digamos a este cambio que nosotros nos gustaría ver. En este caso a mí me encantaría ver desde mi posición personal, me encantaría ver algunos cambios que he comentado acá, pero ya ustedes me dirán muchachos qué tal les ha parecido el video, esta es la primera vez que hago un video justamente haciendo recomendaciones de bosteo de cartas o sea prácticamente me he estado proyectando en cosas que no sabemos si pasará en algún momento o simplemente son cartas que yo pienso que es, que estas podrían ser digamos más equilibradas y más relevantes en el metajuego si les hacen algunas modificaciones y ahí tienen toditas mis recomendaciones de todas estas cartas que yo he elegido que son de las que menos se juegan al menos desde mi opinión personal, así que ustedes si tienen cualquier cosita que decir ahí o cualquier duda ya saben en los comentarios lo pueden dejar cualquier recomendación o les gustaría bostear de otra manera alguna carta que ustedes tengan en mente, también lo pueden dejar en los comentarios, la verdad voy a estar muy feliz de poder leer todo eso y eh, no, se no se olviden también, perdón, de que estoy en la plataforma morada de lunes a viernes por las noches haciendo transmisiones siempre y si tienen cualquier duda también la pueden hacer ahí, así que ya sabes, te espero allí un abrazo para ti